¿Con qué canción te identificas? ¿Con quién ca... con qué canción? No, o sea, con quién ca... Con qué... Ca hey guys uh, Séptimo día de Navi Vlog Vlog that... Vlogmas. más Hoy día es un día especial Es uno de los días que más me gusta en este vlog Porque recibo sus preguntas Así que vamos Oye, Preguntaron a de pregunta, ¿con qué canción te vienes Mira Balú, en realidad me encantaría ser... Lead Forever de Oasis Pero en realidad soy... Esta canción Rescalí, necesito gastar mil pesos en eso ¿En qué cine es? Si eres juez de la reina Los mejores mil pesos y extras Magox1979 Dice, ¿cuál es el peor regalo o el que menos te gustó? Mm. Creo que fue en la transición de dejar de ser el último niño de la familia. Entonces, un año recibí como un bloqueador solar y un, no sé qué más, pero fue como. ¿Ah? Oh my god, se pregunta cómo vamos a coordinar con la moza en las fiestas. Sí, eh, esteban tema. Como para no pelear, este año empezamos una nueva televisión y vamos a pasar Navidad juntos con amigos y esperamos ir el año nuevo donde va al paraíso, porque año nuevo al paraíso... Legarini me pregunta, ¿creció tu ego ahora que creció tu canal? Tengo dos observaciones con eso, si mi ego hubiese crecido no me daría cuenta porque sería tan grande que no podría analizarme correctamente y lo otro es que si sí, mi canal ha crecido pero no tanto y no tan rápido como como para afectarme en lo personal siento que esos son, son números vacíos sí. Hay 600 suscriptores, pero en realidad... ¿Cuántos en realidad me ven? ¿Cuántos en realidad preguntan? ¿Cuántos en realidad dejan sus comentarios? ¿Se dejan saber? Entonces, una no me siento capacitado como para hablar de mi propio vivo. No, creo que se ha mantenido... Si creció mi hago en realidad es porque siempre estuvo arriba. ¿sí? Juan Pablo Lara me cuenta que está por cumplir los 30 años, por lo cual se está analizando. Y pregunta, ¿cómo definiría la etapa de vida la cual está viviendo? Eh, Súper buena pregunta. Súper sesuda. Eh, no tengo idea cómo responderla. Yo creo que en realidad, si lo viéramos como una película, estoy, estoy en la mitad del acto 2. Comienzo del acto 2 es como que se presenta un conflicto que hace que el personaje se vaya abajo, después vuelva a subir y resuelva. Yo creo que estoy como por acá. Acá. Tuve mi conflicto. Curiosamente alrededor de los 30 años y lo empecé a resolver. Y estoy por acá, pa. y mi me meta es llegar a acá, de parte de aquí, a llegar hasta aquí, a esta esquina, eh, Pucha puede ser, nunca va a ser mañana, nunca va a ser mañana, esto, esto de acá yo creo va a ser 70 años, mirar para atrás, es como, como una buena vida y fin. Y eso fue, pregunto en un árbol, ahora voy súper mega atrasado, estoy súper estresado, quiero llegar a la hora pero no bien. Me he pensando sobre el tema de la etapa de la vida en que estoy y creo que ya le tengo un nombre, la época de la propiedad. Yo soy dueño de todo lo que me pasa hoy y la conversación conmigo mismo para estar de acuerdo con las cosas que hago y no presionado por la sociedad o por los amigos o por las expectativas de otro desaparecen por lo mismo todos los fines de año aprovecho de sí analizar y hacer un recuento. Y el blog me, me ayuda, Carleta, porque puedo revisitar ciertas cosas y, y no contarme el cuento. No debería confiar tanto en su propia mente. Y eso me va a servir mucho para analizarme, tener la propiedad de lo que hice y de después lo que quiero hacer. Así que gracias, Valesú, por esa pregunta que llevo resegada. Y esto fue el episodio 209, día 7 del blog más. Y estamos trabajando con ustedes. ¿Con qué canción te identificas? Ah, disculpen que no hice mi ejercicio de vocalización.